A José Miguel Basario, alias Echivero, al igual que otra, otros ciudadanos que tienen temas pendientes con la Policía Nacional, nosotros les exhortamos a que se entreguen, que busquen la vía correspondiente para que se entreguen y que respondan por estos hechos que tienen pendientes. Porque nosotros somos reiterativos y vamos a continuar persiguiendo estos elementos y reiteramos que lo vamos a buscar, lo vamos a apresar y lo vamos a traducir a la acción de la justicia, aunque se metan debajo de las piedras. Reiteramos, estos ciudadanos que tienen tema pendiente con la Policía Nacional deben buscar la vía correspondiente para entregarse.